Hola, en este vídeo os hablaré brevemente de los métodos de integración de orden superior. Comenzaré con el denominado punto medio, que es de orden 2. En este caso, conocido el valor de la función al comienzo del intervalo, x sub, x sub n, intentamos estimar mejor el valor de la función al final del mismo, x sub n más 1, apoyándonos en un punto auxiliar, que representaremos como x sub n más un medio. El valor de x en dicho punto se calcula mediante la fórmula habitual de Euler, es decir, x sub n más h medios multiplicado por la derivada evaluada en el punto n. Pero ahora aprovechamos el valor que acabamos de calcular para establecer que x sub n más 1 será igual a x sub n más h, por la derivada evaluada en el punto medio y no en el punto inicial del intervalo, como hemos hecho hasta ahora. Recuperando el ejemplo que vimos en un eh, vídeo anterior, con la ecuación derivada de x igual a 2x más 3, donde x sub 0 valía 3 en el instante inicial, hallemos ahora x sub 1 con el método del punto medio. El primer punto medio es x un medio que será igual a x sub 0 más h medios multiplicado por la derivada evaluada en el punto 0, lo cual da 6. Por su parte, x sub 1 será x sub 0 más h multiplicado por la derivada evaluada en el punto 1 medio, que acabamos de ver que vale 6 para t igual a 0,5. Esto nos da un valor de 16,5. Repitiendo la misma estrategia para los siguientes puntos, x2 sub 2 nos sale 90 y x3 sub 3 nos da 463,5. Recordemos que con el método de Euler normal, estos valores daban 9, 30 y 96, que vemos claramente que se quedaban cortos. Hay otro método de orden 2 de cierto interés, que es el llamado Berlet. Este es un método aplicable directamente a OD de, de orden 2, por ejemplo, la segunda ley de Newton. Está particularmente indicado para sistemas mecánicos en los que solo hay fuerzas dependientes de posiciones, no de velocidades. En este caso, casi con el mismo coste que el método de Euler explícito, se obtiene una precisión dos órdenes superior. Conocidas dos posiciones anteriores, el valor de la nueva posición R sub n más 1 se establece como dos veces r sub n menos r sub n menos 1 más h al cuadrado por la aceleración en el instante n. Si solo conocemos la, la posición r sub 0 en el instante inicial, se puede estimar r sub 1 como la correspondiente a un movimiento uniformemente acelerado. Si fuera necesario calcular la velocidad, esta se puede aproximar simplemente evaluando una aproximación de la derivada de la posición, pero el error de la, en la velocidad es alto. Para terminar, os voy a explicar un método de orden 4, que es el llamado método de Runge-Kutta. Es mucho más exacto que los anteriores, a costa de suponer más cálculos intermedios. En particular, conocida la posición. X sub n necesitamos hasta cuatro puntos intermedios auxiliares para hallar X sub n más 1. Estos puntos están separados de X sub n unas distancias que llamaremos K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4 respectivamente. Todas estas K se calculan como h multiplicada por la derivada evaluada en ciertos tiempos y ciertas posiciones. El valor de K sub 1 es igual que el del método de Euler explícito, es decir, se evalúa la derivada al comienzo del intervalo. Para K2 se evalúa en el tiempo central del intervalo y en el punto X sub n más K1 medios, como si fuera el método del punto medio. Para K3 sub se utiliza también el, el tiempo central del intervalo, pero ahora en el punto X sub n más K2 medios. Por último, para K sub 4, se usa el tiempo final del intervalo y la posición X sub n más K sub 3. Con estos cuatro valores intermedios, el punto siguiente, X sub n más 1, se calcula como X sub n más una media ponderada de los cuatro valores, donde los dos centrales, K sub 2 y K sub 3, se les da el peso doble. Aplicando Runge-Kutta de orden 4 al ejemplo que ya hemos visto con otros métodos, solo os calcularé aquí por brevedad el punto x sub 1. Tenéis aquí calculadas las 4Ks y el valor de x sub 1 sale 24. Recordemos que con el Euler explícito salía 9 y con el punto medio salía 16,5. Para este caso particular se puede hallar la solución analítica exacta que vale 25,46, que es muy parecido al valor aproximado de 24 de Runge-Kutta, lo cual nos da una idea de lo bueno que es este método, aunque algo pesado de cálculo. Bien, hasta aquí este vídeo.